En el capítulo anterior usamos las funciones predeterminadas de WordPress para reemplazar aquellos valores que estaban estáticos en el HTML del archivo header.php Si bien reemplazamos varios valores como por ejemplo la ruta del style.css el charset, la codificación del archivo el lenguaje del contenido de la página también agregamos el link de la página principal y el título del blog pero nos saltamos un dato que es el de poder reemplazar el título, el title de nuestra página para ello vamos a utilizar una función que viene predeterminada de Wordpress pero para poder utilizarla en nuestro tema tenemos que primero crearla en un archivo llamado funciones.php para ello vamos en nuestra carpeta de nuestro tema Wordpress Voy a hacer clic derecho, New File, lo vamos a guardar con el nombre de Function en inglés. Es importante guardarlo con este nombre porque Wordpress lo puede detectar. Dentro de este archivo lo que vamos a hacer es crear todas aquellas funciones que vamos a utilizar en nuestro tema. O incluso modificar el comportamiento de algunas funciones que vienen por defectos, como es en el caso del título. Si vamos a la documentación de Wordpress, vemos que Wordpress nos ofrece una función llamada wp-title. Esta función va a imprimir el title de nuestra página. Pero para ello, antes tenemos que copiar este código. Este código lo que hace es modificar el funcionamiento del title de esa función, es decir, copiamos. Y ahora sí, abrimos las etiquetas de PHP en nuestro archivo funciones y lo vamos a pegar aquí. Una vez que pegamos el código, vamos a guardarlo y vamos a ir a la cabecera, el header.php, y vamos a reemplazar este valor. Escribimos WSP, guión bajo title esta función recibe tres parámetros un set que es un separador que separa el título de la descripción que puede ser cualquier valor, puede ser una barra invertida o una una barra vamos a escribir una barra invertida para ver cómo se ve display que recibe un valor booleano, es decir puede recibir true o puede recibir false, si recibe false no va a imprimir nada es decir, si, creamos la, si colocamos la función no se va a mostrar en el html, entonces vamos a declararle como true y el tercer parámetro es la localización del, del separador que agregamos al principio es decir, por defecto Wordpress va a colocar el separador del lado izquierdo, pero si nosotros queremos modificar eso le tenemos que pasar y decirle rig para lado derecho guardamos vamos a ir al navegador vamos a actualizar y vamos a hacer clic derecho y efectivamente vemos que se imprime el título es decir este es el título de la página de nuestro tema y esta es la descripción y aquí lo que hace es separarlos con una barra. Y vemos que de esta manera ya tenemos el title de manera dinámica. Incluso si eh, vamos a, a un artículo, también Wordpress va a modificar el title de manera automática. Vemos clic derecho y agrega el título del blog, es decir, de la entrada que está creado por defecto, la barra y el título de nuestra página y así wordpress irá identificando cuál es la página y va a mostrar un título para cada uno de ellos si volvemos al archivo funciones vemos que este es todo el código o esta es la función que se carga de imprimir el título en nuestra página para poder modificar esto es necesario tener algunos conocimientos de PHP, si ustedes quieren modificar la manera en la que funciona esa función, siéntanse libres de jugar con estas variables y con estas funciones y hacer los títulos de manera que a ustedes les quede más conveniente.